Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Este creo que es el video, eh, si no me equivoco, 274. Desde ya te pido perdón, como te había prometido al principio, que en 320 videos iba a llegar a darte toda la información básica que necesitas saber para saber astrología para poder interpretar una carta natal no voy a llegar eh, en 320 vídeos van a ser bastantes más vídeos y todavía no sé cuántos pero quiero que tengas una base firme de astrología que tengas una muy buena base astrológica de eso va a depender todo lo que te desarrolles después en, eh, en todos estos casos de la luna eh, lo que estamos viendo es la frase clave se la tengo que agradecer a la colaboración que hizo conmigo porque ya no hacía tiempo a Mildred Peraza astróloga certificada por el CAF o sea por nuestro centro Aprender Astrología Fácilmente el CAF eh, y eh, ella fue la que eh, me ofreció su ayuda y las frases clave las hizo ella eh, fíjense que ella empezó a estudiar astrología sin saber nada acá y aprendió así de esta manera hoy es astróloga bueno vamos ya a la clase porque si no nos vamos de tema yo me voy por las ramas y se nos hace videos larguísimos eh, Luna en casa 10 Responsable, frío y distante. Casa 10 en Aries, marcial, emprendedor, liderazgo. Eh, Luna en Aries, entusiastas, inocentes, independientes, infantiles, irritables, insensibles. O sea, que podríamos estar hablando de una persona que es líder del grupo, muy entusiasta y muy responsable. Ahora bien, si esa luna que sigue estando en casa 10, responsable, fríos, distantes, estuviera en la casa 10 en Leo, que los hace escénicos, espectáculos, prestigiosos, espectaculares, y esa luna estuviera en Leo también, firme, confiado, justos, magnánimos, artísticos, fatuos, eh, podríamos estar hablando... De una persona que trabaja en el medio artístico, que puede gozar de mucho prestigio y en ocasiones mostrarse distante. Ahora, si esa luna en casa 10, responsable, frío, distante, estuviera en Sagitario, ¿sí? luna en Sagitario, idealista, expansivo, sensitivo, inestable, inoportuno, irresponsable, irresponsable, y la casa 10 en Sagitario, filosofía, autodeterminación, libertad, podríamos estar hablando perfectamente de eh, una persona que eh, es idealista, que ama la libertad, y por ello puede parecer inestable pero posee mucha autodeterminación. Así que, ojo al piojo, decimos en Argentina, eh, gracias Mildred Peraza eh, por esta ayuda incondicional que nos haces este aporte gratuito a esta enseñanza de astrología gratuita. Pero nosotros, para poder seguir haciendo esto, tenemos que seguir creciendo en este canal de YouTube. Entonces te pido que le des like al video, que el, eh, le des clic a la campanita, que te suscribas al canal, que me dejes un comentario. Así me estás ayudando a que el algoritmo de YouTube me eh, haga que llegue a más personas. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días, eh, mañana con... La luna en casa 11 en los signos de fuego. Chao, hasta mañana.